Señores, vamos con otro tema. Y ahí yo quiero que la gente llame. ¿Cuándo es que hay una parada? Según Proconsumidor, uh. revela que las sábanas y las toallas de la cabaña representan un peligro para la salud. ¡Mentira! <risa> ¡Mentira! Las sábanas y las toallas, la caballan. amigo mío sabe de eso que está aquí. ¿Quién? Ese sí sabe. ¿Quién? ¿Quién? Ese. ¿Ese? ¿Ese sabe? Ese sí sabe. Hay un hotel cerca del mercado que son muy higiénicos. Neto. Me reservo el nombre. Pero que se me caballa neto, es un hotel, hermano. Cabaña, ¿Qué tiene que ver? Bueno, di Señor, a lo bueno, lo buena. Yo, yo estoy en el, en el aire. <risa> Señores, escuchen esto. Las sábanas y las toallas de la caballa representan un peligro para la salud. Las personas que utilizan esos moteles, según informó el, la directora de Proconsumidor, Anía del Castillo, indicó que la mayoría de los inspectores, impresionados que se iniciaron el pasado jueves 6 de febrero, se observó que no hay sistema de lavado en las sábanas y las toallas que garantice una eficiente y e, e, higienización. Por lo que el, el, la la hasta, exacto. Por lo que el nivel de batería es alto es alto y en esos éseres. Una entrevista concedida para el programa Sol de la Mañana, Castillo expresó que es la primera vez que ese organismo inspecciona la cabaña y que lo hace entendiendo lo que estos establecimientos ofrecen, comida, bebida, servicios a los que el pro consumidor pone mucha atención para garantizar la salud de la población. Señores, la aquí tienen problemas. Yo tengo tiempo, sí. como cuatro o cinco de que me casé. Tú, tú no vas a cabaña No voy a la cabaña. Tú no, te el tiempo, tú no, no te acuerdas. Uh -huh. Sí, entonces, nada. No. <risa> <risa> Miren, a, es que imagínense ustedes, eso, eso, eso, esa cabaña... Que tienen eso, esa sábana, esa Nadie sabe a veces si la lavan o no la lavan bien. A veces la tiran así. O sea, para sitios. O sea, para, para, para A loco y lavadores y eso. Pero eso es eso generalmente más en los moteles de la capital. O sea, que los moteles de la capital no son iguales de San Francisco. De San Francisco de aquí son casi eh, hoteles de lujo. Eh. O sea, que no igual que la capital. Que la capital eso es así tirado. Así que las personas... Cuídese si usted va para uno de esos sitios eh, con su pareja, eh, parece ser que hay bacterias. Usted sabe que ahora mismo con esto de coronavirus y todas esas cosas de virus y cosas así, es difícil que usted pueda, no, no, no, no se, le pegue, se le pegue algo ahí, José Luis, no te ríes, no te ríes, eh, no te ríes. Eh. Y flaco, no te y ríes, flaco puede pasar cualquiera. Eh. Así que las personas. Es un ¿Cómo que es un gancho? No, no, no, bueno, eh, bueno, eso es un gancho, para la gente casada que va a cabaña, bueno, señores, eh, ya ustedes saben, mejor prefiero hacer en un montecito. con <risa> el vehículo, oh, digo yo, un, un consejo, porque si hay, hay batería, eh. <risa> de plátano, de plátano. Señores, vamos a una pausa y cuando retornemos, volvemos con Josari García. Tenemos una invitada hoy, pero no ha llegado. No, no llega. Esperamos ay, a Josari vamos con Yozari.